Miren, señores, el, el presupuesto para las elecciones... del eh, Excúchame, ah, ok, está bien. El presupuesto, tú, tú vas por ahí también. el presupuesto para las elecciones eh, que viene y, y eso es para que vean lo que son las noticias y lo que se prepara para lo que hacen el juego de, de manipulación de, de, de, de cerebro, manipulación de pensamiento que hacen los medios de comunicación. Y por eso es que había un, una una cápsula o un, una, un, una editorial que siempre tenía el, el, el periódico establecido Última Hora, que decía que eh, comentaron entre líneas, eh, porque las la noticias hay que verlas así. Eh, la, la, la mejor noticia es la que no está escrita ahí. Normalmente el... el lo, el periódico dominicano, el periódico sensacionalista y hasta el periódico internacional, la mejor noticia es la que no está ahí. O sea, la mejor noticia es la que usted interpreta de esa noticia. Y, y eso lo, lo hago para que entendamos el, el, esta noticia. El presupuesto la, de la nación, de, para las elecciones supera 15 ministerios y cuadruplica el presupuesto de lo que es eh, asignado a Infotero. Pero después te dice, oye, no dice, dice. Eh, por lo tanto, unificar las elecciones en el 2020 se ahorrarían unos mil a 6 mil millones de pesos. Ojo, eso quiere decir que esta es una de las patas que se van a agarrar para ir al Senado a hacer una modificación a la Constitución para unificación de las de la, de la, de la, de la elecciones. O sea, para que ustedes van vayan de, viendo eh, cómo que se teje la, la, el asunto para llegar a un, a un punto sale un candidato de la oposición eh, hablando lo que no debe hablar, eh, sale ¿En esta noticia, sale la Cere, otra, te, sale cavada y todo eso, ¿Dónde viene a ver? ¿Tú te atreverías a...? Serio, te atreverías a... Todo, todo eso va enmarcado. Espérate, sí. para la primera legislatura que empieza la segunda, la final, la última, que ahora, simplemente vayan y lleven modificación a la Constitución, pero no con el tema de, eh, principal de de habilitar a Danilo Medina para el 2020, sino dejarlo al final. Hacer... De los 12 puntos, el último dice, unifica y unificar eh... y quitar el nunca jamás a Danilo Medina. Ya, eso es, eso es preparándote para que se pueda. O sea, una que la, Lo de ahorrarse 4 o 5 mil millones es la propuesta de pesos. para, para llevar. Lo de ahorrarse, lo de 4 mil o 5 mil millones, mm, millones de pesos sí. no tiene... Ni no, ni hombre, ni. no, muchachos. ¿A quién le duele eso aquí? O sea, a, ellos, a los políticos no les duele que a este país sangre. Eso no le duele a ellos, porque ellos lo sabían. ¿Tú crees que esta, este asunto de las elecciones, la primaria que yo que, que o sea, eso que, fue que se levantaron se, y se cerraron? Con... Sergio Romero, es o sea que, que, que interpretando, le, dándole lectura a eso que tú estás diciendo, el, al, al, todo ilicio. esto, todo este análisis que se ha hecho, por ejemplo, que en el día de hoy sale en primera sí, sí, sí, página, sí. en la portada de los periódicos, sí, sí. que el presupuesto uh -huh. de las elecciones del año 2020 supera el presupuesto de 15% ministerio, uh -huh. o sea que eso se eso pone se en sabía. letras grandes Pero eso lo para, sabía. Yo para, para, para eso. lograr eso que usted está diciendo uh -huh. para que impacte, sí. habla de que incluyendo cuatro veces sí, el sí, presupuesto sí. de Infotet. ¿sabe usted lo que es Infotet? es el Instituto Nacional de Formación Técnica, uh -huh. donde realmente debiera eh, eh, claro, desbordarse de todos todo todo todo los recursos del, país, del ahí. mundo porque es una institución que está para eso, para formar uh -huh. técnicamente, sobre todo a los jóvenes dominicanos o sea, lo que te quiero decir, fíjate cómo magnifican esa información para, para su, llegar hasta ahí. Te sueltan lo de abajo. Entonces, todo esa para que dentro de unificar las elecciones, para la, que... Lamentablemente, va. le podemos decir a, a, a los que dicen que este país y algunos, no sé, no sé qué conceptualiza, pero si no se si nosotros no conceptualizamos entonces hablamos mucha pendejada, Hablamos pendejadas pero veladera Porque esa es la razón usted me viene a, a, a dar una noticia que tú, usted lo sabía hace mucho porque todo eso que toda esa gente sabe todo lo que significaba y se lo, y se lo vino diciendo antes de, la, antes de aprobar la ley Él, en, en la Junta Central electoral se lo estuvo diciendo todo el tiempo ¿te acuerdas? y se aprobó la ley y se aprobó todo ahora se descubre porque hay un puentecillo estas noticias y estos análisis análisis conceptualizado ¿eh? Ese análisis. Que tú dices que ellos lo sabían. ¿Quién? Claro. ¿quién es? Lo que manejan la, la política dominicana, tanto económica como social, todo. lo sabían que, ese, ese, que esas esa elecciones, así y con esa primaria así, con, dirigiéndola a la Junta Central Electoral. Yo quiero saber si en esos 16.500 millones de pesos, que es el presupuesto para la próxima elecciones ahí están, ahí están los recursos. Ponse acaso. Hoy. Y hay una segunda vuelta Exacto, dime O sea, no dime. sé si hay, si hay una segunda vuelta Habrá que hacer otro presupuesto dentro de ese presupuesto Dentro de esos 16 mil Esos 15 mil y pico de millones Que hay para las elecciones de 2020 Me imagino pero Que, que debe de estar reservado el dinerito por si hay una no, no, no, segunda que, vuelta Mira lo que pasa Que a nadie le duele porque la gente dice a eso es del Estado El Estado no le duele a nadie Pero ¿Quién es el Estado, mi hermano ¿Quién es el Estado? ¿El Estado? ¿Usted ha visto un Estado trabajando? ¿Usted ha visto el Estado trabajando? ¿Quién trabaja usted? Usted es el Porque Estado. Porque el Estado somos nosotros. El Estado no es esta tasa que está aquí. No. Ni esta El Estado no trabaja de... Ahora, seis, nosotros... El Estado no trabaja Nosotros, nosotros sí, sí somos los responsables de Somos los lo que tenemos de, a esos pendejos que, que poner, el Estado. De poner esos pendejos que dijo sé, De poner eso, para ¿Mm? que sean los administradores y quienes guíen, coordinen sí. y lleven las riendas ...de lo que llamamos Estado... Sí, ...en una sociedad como esta... ...exactamente... ...pero no... ...ellos ahora... ...descubren... Eh, ...el agua... ...el agua en botellita... ...y que el agua moja... ...y descubren que... ...ay Dios mío... ...ustedes esos cuartos. ...pero hay que modificarlo... Mira, ...y cómo se modifica eso... Sí. ...llevando una enmienda a la Constitución... ...y entonces... ...te tiro esas cuantas cositas... ...y después te tiro la otra... Ahora, J. A la P. que somos todos. Pero tú sabes que nosotros eh, somos un país eh, sui y especial, uh -huh. eh, sobre todo metiendo tema en el ambiente si para, no, para desviar la atención. Y, por ejemplo, tú decías, antes de entrar con ese comentario fuera de cámara, tú hablabas que, que te daba la impresión, por ejemplo, que esa actitud... Hasta y esa lo de Cavada, es que, que se ha hecho eh, viral, eh, fue la, la acción en la que incurrió tu amigo. El eh, líder de... Ah, el nombre noticia eh, papá. Eh, no, que ahora tiene... El, sí. eh, ya, ya compite contra el sistema porque sí. es recabada también. Sí, ¿no? ah, sí verdad, sí. Tiene, tiene una... Sí. una Entonces, una... La, esa actitud esa, esa que él exhibió, eh, de muy mal gusto. Yo no sé, eso eres tú que dices que eso no, es hombre, no, de que ese, un espectáculo. Es si hombre, si hombre no. demasiado profesional, es un espectáculo. No ver ¿Cómo están ahora mismo? Todos pues, muertos, todos, es, los muer, todos los artistas es, muertos. Excusame, tan, tan, tan, excusame, escribiendo Twitter ahí. Discúlpame, serio, Para que para ustedes que no están viendo. Eso no es un espectáculo, eso sí si es un espectáculo, es de, malo. es de muy mal gusto porque no claro. es la primera vez que él lo hace. Si es con la intención de buscar, no, yo no creo que tenga la necesidad de eso. No es cuestión de profesional, es una debilidad que tiene Roberto Cavada que en múltiples no, de ocasiones, lo eh, ha puesto de manifiesto, yo entiendo eh, Y yo entiendo, eh, yo entiendo. Eh, yo entiendo eh, mira lo que yo ent, pasa. Yo yo entiendo que la forma, el manejo el criterio, el concepto con que se ha manejado el sistema, sobre todo por su propietario que todo el mundo lo enaltece decirle, por, por, la, por la calidad de canal De, empresario de mayor audiencia es. del Exacto. país. Entonces dime cuál Seguras es la, encuestas. serio entonces No me digas que es, cuál, no, no es el canal de la Mona que sí. necesita esas acciones para para tener rating no sí. lo necesita ser Romero de manera que yo entiendo que Roberto Cavada no solamente debe ser amonestado por su propietario del canal sino también por por la por la institución para su casa aquí nadie es aquí nadie imprescindible en vez de decir al técnico que mandó para su casa el técnico que mandó para su casa el principador es que tiene que ser él. Sí, lo, el, el, el, y, el y que y óyeme y que y si lo mandan para su casa eso es una es una pasible si es sí. para su casa donde viene Punta Cana ¿verdad? que para allá está bien, por no decir que lo manden para otro lado. Mire, pero es una falta de respeto a, la, a los televidentes, a la audiencia y a todo el mundo. Así pero, que, que, es que se aquí, pasó de contento y usted es muy profesional, a, como aquí, tú dices, que es Roberto Caballo. Lo que pasa es que todo el que viene de fuera hablando raro, triunfa aquí y se muda a profundizar. No, acá. porque la mejor profesión que tiene llegar a este país ¿Qué es, es de extranjero, otra? ¿Qué, ser extranjero. ¿Qué, ¿Ser extranjero pero que no sea de Haití? <ríe> claro, sí. Y sí, sí. Haití no. Ahí sí no... Pues, Ahí sí, no. Bueno, sí. va, vamos a una pausa porque lo que no es un espectáculo es los compañeros que vienen después de esa pausa a compartir esas interesantísimas informaciones como siempre, que son de nuestra gente de Cementerio Fuentes de Luz eh, Memorial Park, que vienen como siempre a darnos las orientaciones de los servicios que ofrece esta empresa que van a cambiar un antes, hacer un antes y un después en esta zona de la región del norte. Así que nuestra gente de Cementerio Fuente de Luz, al regreso, estarán con ustedes. Así que no le cambien, que en breve regresamos.